Bueno, eh, llevamos ya demasiadas reformas laborales quitando derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es hora de empezar a reformar el marco legal para aumentar derechos. Hoy presentamos una propuesta de ley para generar seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras en tres casos concretos. Cuando una mujer se somete a tratamiento de reproducción asistida, cuando una persona se somete a una intervención para donar órganos y cuando un trabajador o trabajadora necesita una baja médica inferior a 20 días motivada por intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, procedimientos invasivos o bajas hospitalarias. Bien, Hoy, en todos esos casos, te pueden despedir por el concepto de absentismo laboral justificado introducido en la Reforma Laboral de 2012. Así, aquellas personas que, por ejemplo, falten al trabajo de manera discontinua por razones médicas plenamente justificadas, pueden ser despedidas por las empresas en las que trabajan. Ello atenta contra los derechos laborales y contra el sentido común. Bien, es tiempo de empezar no a quitar, sino a ampliar derechos laborales. Primer supuesto, la primera casuística, las mujeres que acuden a la reproducción asistida. Esta ya es una práctica muy común. Somos líderes en Europa, el tercer país a nivel mundial. Más de 30.000 niños y niñas nacen cada día, cada año, perdón, cada año. Más de 30.000 niños y niñas en España nacen a través de técnicas de reproducción asistida. Lo cierto es que las familias no paran de cambiar, las maternidades, las paternidades, las relaciones familiares y la legislación va por detrás. Es necesario un reconocimiento de derechos, una equiparación de derechos de todas las familias y de todas las maternidades a aquella tradicional. El tema aquí es aquellas mujeres que, justificadamente, faltan a su puesto de trabajo porque han iniciado un proceso de reproducción asistida. Ellas están en riesgo de ser despedidas, pues la legislación actual solo protege el embarazo desde la introducción del óvulo fecundado. Entendemos que es de justicia adelantar la protección laboral que se da a las mujeres embarazadas para cubrir también ese tiempo en el que dure el tratamiento de reproducción asistida. El concepto es el mismo. Eh, esperar un hijo o una hija no puede ser motivo de despido. La sociedad necesita que las mujeres paran hijos y las empresas son, fu son fundamentales eh, como parte del cuerpo social. Si las empresas pudieran despedir a las mujeres por estar embarazadas, lo que tendríamos es una exclusión laboral y una precariedad brutal de las mujeres o graves problemas para la procreación. Así pues, este es ese mismo tema, que no se las pueda despedir porque van a parir. Y voy a dirigirme al PSOE y a la señora Berja, concretamente, ahora que estamos casi a solas. Usted tuvo un hijo no hace mucho, mi hija solo ha sido posible por reproducción asistida y le aseguro, le digo, que en el tiempo que dura ese proceso se hace indispensable hablar con tu empresa para poder asistir al médico cuando es necesario, cuando te llaman, ¿no? Bien, pues hay muchas mujeres que son despedidas por ello. ¿Te imaginas lo que sería estar transitando ese proceso, pasar, pasar por eso con todo lo que conlleva y ser despedida por ese motivo, ¿tiene eso algún sentido? Porque vas a ser madre. Estoy completamente segura que usted estará de acuerdo conmigo en que eso no tiene ningún sentido. Lo cierto es que nos dan la razón hasta las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no tienen que ser los tribunales los que resuelvan esto. Este es un tema político y es responsabilidad nuestra solucionarlo. La modificación del estatuto, del estatuto de los Trabajadores que proponemos pretende dar garantías a todas las mujeres que utilicen técnicas de reproducción asistida desde el momento que comienzan el tratamiento. Hay que protegerlas a ellas y dos casuísticas más. Segundo supuesto, los donantes de órganos. Se han ido aprobando mociones pidiendo garantizar la protección laboral de las personas que donan órganos. Aquí mismo, en esta sala, el Senado aprobó una moción en este sentido después de un caso de un padre que fue despedido al faltar para, para donar un órgano a su hija enferma. A pesar de ello, la realidad es que actualmente las leyes permiten a las empresas despedir a las y los trabajadores que donan órganos en base a esa idea ya comentada de absentismo laboral justificado. Bien, es hora de pasar de lo declarativo a lo normativo. No queremos palabras, queremos ver los cambios escritos en la ley. Y voy a dirigirme a la mayoría popular a la senadora Brio, pues creo que dudan aún si apoyar o no esta iniciativa. Senadora, ¿se imagina usted lo que tiene que ser someterse a una intervención médica para dar órganos, quizás para salvar la vida de un hermano o de una hija, y enterarte de que te han despedido por ello? Yo desconozco su trayectoria personal, quizá incluso tenga algún caso cerca, yo no lo sé. Para mí, yo no me lo puedo ni imaginar lo que es eso, ¿no? Y le pregunto, ¿tiene eso algún sentido? No tiene ningún sentido. Y le digo, pongámonos a cambiar eso. Con el cambio legal que proponemos, no sería legal el despido desde el momento de las pruebas médicas previas a la donación hasta que finalice la baja médica. Así, equipararíamos la protección de los donantes de órganos a la protección que se contempla para las personas enfermas de cáncer, por ejemplo. Deben poder asistir a las pruebas médicas sin temor a perder su trabajo. Poder echar a una persona que está donando un órgano es una enorme barbaridad. Tercer supuesto. Este cambio legal también protegería a aquellos trabajadores y trabajadoras con bajas médicas inferiores a 20 días que se deriven de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos de rehabilitación, de procedimientos invasivos o, o de bajas hospitalarias. Actualmente, esta falta laboral justificada es causa razonada para el despido, aun siendo justificada, digo. Así, el trabajador o la trabajadora, por ejemplo, puede verse eh, obligado a renunciar a asistir a tratamientos de rehabilitación si no quiere exponerse a perder, eh, a perder su trabajo. No, no se puede eh, obligar a la gente a escoger entre trabajo o salud. Eso es un abuso. Pueden imaginarse eso ustedes, y ahora les digo a la cámara entera, ¿pueden imaginarse eh, romperse una pierna y necesitar rehabilitación y tener que renunciar a recuperarse porque podrían perder su trabajo? Pueden ponerse en ese lugar. Bien, esto está sucediendo cada día en este país. Y de nuevo les digo, ¿tiene eso algún sentido? ¿Es digno eso de un Estado que se dice de bienestar? Ya les digo yo que no, no tiene ningún sentido y no es digno. Así pues, de lo que hablamos hoy es de proteger frente al despido a determinadas situaciones absolutamente justificadas, repito, justificadas. Garantizar los derechos en esas tres casuísticas que son de sentido común. Un apunte, esta proposición de ley no tendría coste alguno para las arcas públicas. Y un matiz, esta propuesta no es una moción, es una propuesta de ley. Es decir, si ustedes nos dan su apoyo, esto no se quedan intenciones, esto logrará transformarse en ley. Esto empieza su camino para convertirse en realidad material. Hagámoslo real, es hora de ganar derechos. Gracias. Muchas gracias,